estuvimos reunidos con todos los directores de los hospitales de la ciudad de Santa Fe y alrededores, o sea, todo lo que es tercer y segundo nivel, por el hecho de que vimos que en el último fin de semana aumentó mucho la positividad y esto se reflejó en las internaciones. De hecho, tenemos en nuestra ciudad los dos grandes hospitales con una internación del 90% de la ocupación de cama con lo cual, bueno, tuvimos que eh, hacer planes de contingencia y armar eh, esta reunión justamente para esto. De la misma participamos, bueno, yo como subsecretaria, el director eh, provincial de tercer nivel y todo lo que fue el director del Hospital Cuya, director, la directora del Hospital Iturraspe, el director del Hospital de Campaña, el, la directora del Hospital Sayago, el Hospital de Niños, el Hospital y López y el Hospital Vera Candiotti. Nosotros tenemos un plan de contingencia que se va desarrollando por fases. Por, por Entonces, este aumento que decía la Romi ha generado que nosotros empecemos a, a activar las fases. Nos hemos ampliado, hemos ampliado el SEMAFE. Esta reunión fue justamente para esto, para, para ampliar el SEMAFE, para ampliar el liturraspe nuevo y viejo, para ampliar el CUSHEN, que los segundos niveles también se puedan ampliar para dar eh, respuesta a, esta, a este aumento de casos. Y hemos decidido en la región de Santa Fe suspender la cirugía programada porque eso nos va a dar más camas, más plazas disponibles. El plan de contingencia sigue teniendo distintas fases. Todavía no vamos a ampliar, como decía Romina, o utilizar la carpa militar. Porque creemos que con estas medidas que hemos dicho del plan de contingencia vamos a dar respuesta. No obstante, siempre es una alternativa posible que hoy todavía no se va a tomar. Es atribución de cada uno de los directores la adjudicación de funciones. Lógicamente, si tenemos los quirófanos cerrados, el personal de esos quirófanos se redistribuye a las áreas de detención de sala general o de áreas críticas. Eh, en estos momentos lo único que tenemos aislados son los que son positivos. Recordemos que con el cambio del protocolo del fin de semana pasado, eh, lo que tenemos es que eh, los contactos estrechos con tres dosis, que nuestro personal de salud tenemos todos con tres dosis, eh, no corresponde el aislamiento, con lo cual solo tenemos los profesionales que son positivos, sí hay renovación, pero asimismo es un recurso muy finito, entonces en algunas áreas son reemplazables y en otras no tenemos personal como parecerlo. Para la gente nuevamente recordarles que el uso de tapabocas, el uso de barbijo, la ventilación del ambiente, sabemos que estamos en un momento en el cual Santa Fe arde con el calor, pero bueno, a pesar de que puedan estar poniendo su ventilador, el aire acondicionado, que puedan estar ventilando, que puedan conservar su burbuja familiar, eso le estamos pidiendo, estamos viendo Viendo mucha gente joven, positiva, eh, post-fiestas, post-alguna reunión. Eh, entonces, bueno, eh, como ven, si bien son casos leves, pero estamos teniendo muchas internaciones, o sea, estamos viendo que la evolución no está siendo tan leve, con lo cual seguimos con las mismas recomendaciones. El distanciamiento, la burbuja familiar, el uso de tapaboco barbijo, la, el ambiente, el lavarse las manos, eh, y sobre todo aquel sintomático que puede estar reportándose al 0800, que puede estar reportándose en la app Cuidar, cosa de que podamos tener una limitación de este contagio. Asimismo, cuando uno tiene síntomas, avisar a sus contactos estrechos, cosa de poder limitar el, el área de contagio. Y hoy sería el objetivo no ser contacto estrecho de alguien, sí. entonces esto nos ayudaría a bajar tanto la tasa de contagiosidad como de internación.